Hola compañeros y compañeras. Bueno, justo hoy, ahora le voy a mandar el mensajito que dejó uno de los suscriptores abajo de, unos, eh, de un video que tengo de plugins, comentando si puede descargar los archivos de alternos del servidor. Eso será mito o realidad. Eso lo voy a poner como título, porque estuve fijándome y dije, bueno, como todo host, siempre van a tener eh, la oportunidad de poder... Eh, descargar el programa de FTPP o algo así. No sé cómo la revela, cómo, cómo me acuerdo, cómo se le dice. Y la cuestión, que es el filecilla Server? Eh, lo que hace ese programa es que a través de un lugar hosteado, sea el juego que sea, vos podés mantener tus archivos dentro de ese programita y ser mucho más rápido en el tema de trasladar plugins o mods o carpetas o mundos editados que ustedes ya tengan eh, en su computadora, en su ordenador. El tema... Es que yo, este me, me, me pareció medio raro el comentario. Yo dije, bueno, voy a buscar eh, y quiero descartar toda posibilidad que se pueda hacer el tema de copia de seguridad. Fuimos a alternos, creamos una, un servidor eh, de prueba. Como ven, acá fuimos a software, fuimos a todo esto lo que debería ser y en la parte de archivos, cuando quise. Averiguar el tema del puerto y la contraseña de nuestro servidor creado de Arternos, nos dimos cuenta que básicamente, como ven, no nos da ningún puerto, ningún código de puerto, ni nos da nada. Prácticamente esto está privatizado. Entonces dije, bueno, si esto, estas opciones son de esta manera, voy a averiguar los archivos. Que le siguen, por ejemplo, el fuki del comando, el gen, OPS y todas esas cositas que vos decís, bueno, eh, lamentablemente debe tener alguna, eh, alguna IP o algo que nos oye, ayude o a un puerto. Básicamente aparecen vacíos. Eh, y en forma notepad, en forma xml eh, .gm, eh, como debe ser para poder editarlo. Pero el server propio lo tienen prácticamente. Eh, configurado a su manera para que vos no puedas ver el puerto entonces dije bueno voy a buscar qué onda voy a ir a soporte y averiguar qué pasa que no puedo ir al a la parte de, de obviamente esta de, de Ay, no me, no me acuerdo cómo se llama. No, eh, esto, de ayuda. Que no puedo sacar mi data pack, mi, digamos, mi carpeta de los archivos del de servidor. Entonces, yo me fui a esta parte de soporte a obtener ayuda y lo que hicimos fuimos es ir a la parte de eh, acá. Si lo traducimos, te pregunta cargar archivos y acceso a FTP. Eso es lo que yo le estaba diciendo, que es un programa para las personas que no saben el filecilla. Lo vamos a abrir para que ustedes se den cuenta de qué es ese programa. Ese programa lo que hace es que vos puedas obtener los archivos y todo lo que es la configuración. Bueno, no se puede abrir me parece, pero bueno, no importa. Toda la configuración de lo que es este el apacado de archivos ¿no? para poder subir o bajar o sacar o eliminar esos archivos de eh, la carpeta que básicamente serían estas carpetas que yo tengo acá para los tutoriales de los plugins que eh, ahora no se ven pero que están por acá Ah, bueno acá eh, que son estas carpetas donde bueno tienen sus archivos los archivos de plugin y eso esto es una, una, una aplicación que estoy haciendo yo eh, bueno Continuemos, entonces dije bueno vamos a acercarnos a ver cómo se puede hacer esto y en el primer párrafo encontramos que dice desafortunadamente Aternos no ofrece acceso a través de FTP o la capacidad de cargar mod complementos personalizados, hay muchas razones por esta decisión pero es Precisamente por razones de seguridad. Entonces, lamentablemente Aternos no vamos a poder sacar nuestros archivos del de servidor que tenemos montado en esta página. Es una ventaja y una desventaja. Pero lo bueno que ofrece Aternos es que te está brindando una supuestamente seguridad. Para que no descargues ningún virus, ninguna cosa rara por el estilo. ¿Sí? Lo que vas a poder hacer es, como dice acá, los plugins o mods subidos a tu su servidor se ejecutan, se ejecutan en nuestro hardware. Entonces yo, como soy medio curioso, digo, no, no puede ser. Entonces volvimos a alternos, fuimos otra vez a nuestro servidor, que lo vamos a poner acá, y dije... Ahí tiene que haber alguna manera. ¿Y qué pasa? Nos dirigimos a nuestro servidor y encontramos el tema de respaldo. Entonces yo dije, bueno, si se manda un backup, por lógica debe ser algún archivo de .winrun con todas las carpetas que tenemos. Y nos dimos cuenta que tenemos que abrirlo con el Google Dri Driver. Driver Google, bueno, no sé. bueno como ustedes, le yo en inglés mucho, no lo sé. Entonces dije, bueno, voy a crear dos o tres tipos de eh, servidores atentos y ya que vos ejecutas este respaldo de seguridad a través de tu Google Drive, eh, seguramente lo vamos a encontrar en nuestra unidad de Google, que lo vamos a tener en esta parte. Yo acá tengo muchos artillos de lo que es el estudio y todo eso. Bueno, la cuestión es que dije, bueno, voy a comparar, a ver si esto es verdad o esto es mentira. Entonces lo que hice fue crear otra vez, crear un respaldo, obviamente le puse un nombre X y como ven eh, al crear el respaldo esperen, opa, opa, opa, bueno, al, al crear el respaldo nos da y nos, nos figura la eh, capacidad que tenemos nosotros en el Google Drive, lo que hicimos fuimos comprobarlo en esta parte de acá abajo y una vez que lo comprobamos dimos de verdaderamente que es exactamente igual que acá. Pero yo buscando dije: Bueno, a ver, este título lo puse Pedro, le puse los, los packs de alternos, le puse cualquier cosa. Pero qué pasó? Resulta que yo digo: Bueno, no lo encuentro, no encuentro el archivo, no encuentro el archivo, no lo encuentro, sigo sin encontrar el archivo con diferentes tipos de nombres, lo voy agregando acá, uno fue server alternos, otro fue respaldo sin nombre, acá bueno, este es otro ejemplo, y lo empecé a encontrar, eh, lo empecé a buscar también con el tema de prueba Will Garmer, eh, 11, nombre de coso, tampoco. Entonces, me di cuenta que al seguir leyendo, te dice... Las copias de seguridad solo se pueden administrar a través del sitio web alternos. Acceder a ellos directamente de Google, Google Drive, que sería la, el coso, no es posible. Y realmente ahí fue cuando me desilusioné, porque realmente estaba tan eh, emocionado de poder hacer este video donde nosotros tenemos este maravilloso programa que se llama File Silla para las personas que tienen otro coso se llama File Silla eh, y bajas este programa lo que hace lo que hace para las personas que no saben y man están manipulando el, el, algún servidor con otro coso es que te da la posibilidad de como ven en esta imagen de pasar un archivo al host o al juego que tengas y es mucho más fácil porque el manejo de descarga y descarga es momentáneo o sea no y pues también Guardarlo en tu ordenador, pero como ven en la parte de acá arriba, si es que logramos verlo, porque la verdad no sé, pero lo voy a abrir acá Si lo no, vemos en la parte de arriba te va a aparecer el, el, el host y te va a pedir la contraseña de los puertos y etcétera, etcétera Así que no tuve la posibilidad de poder sacarlo ni siquiera a través del backup, ni siquiera, así que queda descartado el tema de que se pueda descargar eh, los archivos de tu servidor De Ad Alternos Lamentablemente ojalá que el día de mañana Alternos se avive o nos dé la oportunidad De que todos los jugadores que tengan Estos servidores gratuitos A través de este maravilloso Maravillosa página básicamente Pueda tener la posibilidad de poder Descargar sus archivos Por si el muchacho o el creador De un servidor quiere mudarse A un server más estable A otra página pueda poder pueda tener los archivos y no volver a hacer otra vez todas las configuración de vuelta para cosas así que seguramente lo único que yo les puedo recomendar es que tengan siempre su eh, servidor ya creado eh, como un croquis o como un algo predeterminado en su ordenador para poder eh, que sea exactamente más e igual al servidor que tengas en alternos porque va a pasarle esto realmente y, y es un bajón así que más que nada no puedo hacer básicamente nada así que este vídeo es solamente para comentarles que todavía alternos no da la posibilidad de poder manipular ni descargar ni descomprimir y ni nada de tus archivos de servidor así que nos vemos para el próximo vídeo hasta el próximo vídeo obviamente y Recuerden que tienen que cuidarse con el tema del COVID, que es uno de los eh, que estamos pasando una situación mala que estamos pasando todo el mundo. Así que nada, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.